Mario Juliano, 26 de abril de 2015 eh, estuve leyendo hace poco una frase que me, me llamó la atención y creo que la mencionaba recién paz social ¿Qué, ¿qué es para vos paz social? ¿y qué te parece a vos que entiende la gente, el común de la gente como paz social? a mí me parece ¿Sí? que Sí. No, a mí me parece que esta, esta noción, este concepto, obviamente eh, eh, la cuestión lingüística encierra muchas trampas a veces y, y a veces encorsetarnos en las palabras nos suele traer ciertas dificultades. No todo entendemos lo mismo cuando designamos eh, un, término de un término en particular. ...este problema que tenemos eh, los seres humanos de entendernos... ...de, de poder comprendernos y, y poder determinar que realmente... ...que cuando hablamos de una cosa hablamos todos de lo mismo... ...esto no es, no es tan sencillo. Yo sin embargo creo que en este momento particular... ...que vivimos en la, en la República Argentina... ...que vivimos en, en nuestras sociedades... La idea de la paz social eh, me parece que es eh, una noción eh, fundamental para tratar de, tratar de desarrollar y para tratar de lograr eh, un valor eh, dificultoso en nuestros momentos que es la convivencia. A ver de qué modo logramos establecer convivencias en estas sociedades complejas, estas sociedades eh, atravesadas por conflictos, por, eh, por conflictividades, conflictos eh, objetivos, reales, que a todos nos preocupan por igual. El modo de eh, afrontar justamente la conflictividad, de afrontar eh, estos desafíos que nos presenta la, la modernidad, eh, han estado caracterizados en muy buena medida eh, en nuestros tiempos por un discurso cuasi bélico, por un discurso eh, del planteo de la confrontación, eh, resolver el conflicto a través de la confrontación. Y en esto ha tenido eh, una, una buena función, un buen trabajo, algo que a mí no me... algo que no me resulta ajeno que es el Derecho Penal. Dirimir conflictos entre los individuos a través del Derecho Penal. Responder a situaciones eh, objetivamente violentas, a veces con eh, a violencia individual, eh, con eh, una violencia organizada desde el Estado. Fórmula que eh, parece no haber tenido muy buenos resultados a los fines de la, de la convivencia social. Creo que eh, hoy eh, uno de los, eh, una de las preocupaciones eh, de muy buena parte de, la, de nuestras ciudades, de nuestros vecinos, es la seguridad. Seguridad que, por supuesto, también no es entendida del mismo modo por todos. Si hoy preguntamos qué significa el deseo de seguridad en el centro de nuestras ciudades, va a estar muy orientado eh, a la conservación y a la preservación de la propiedad y de la integridad personal. Sin embargo, si nos retiramos... De esto del centro y vamos hacia las periferias de, la, de las ciudades vamos a encontrar que la idea de seguridad eh, pasa eh, seguramente por el trabajo pasa por eh, la educación pasa por el día a día por, por, por poder eh, acceder a las cosas más elementales como es eh, poder alimentar a nuestra familia recién te preguntaba eh, volviendo original origina, paz social. Eh, ¿Qué construcción tiene Mario Juliano respecto a, esa, a ese término? Sí, estaba haciendo quizás un rodeo demasiado sí. amplio para, para poder llegar eh, a para ese lugar. A veces uno necesita justificarse demasiado eh, para, para poder expresar eh, las ideas. Yo creo que... Eh, el, cuando hablo de paz social, hablo de la necesidad de pacificar nuestras sociedades. Esta es, es, es fundamentalmente la idea de la pacificación, de abandonar, insisto, el discurso bélico y ver de qué modo podemos integrar estas sociedades que eh, aparecen eh, con una notoria enemistad, eh, sectores claramente marcados en nuestras sociedades eh, que nos miramos con recelo, nos miramos con temor, que eh, la única manera de poder convivir es con fuerzas de seguridad entre medio que nos garanticen eh, que no nos vamos a agredir de modo recíproco. Creo que en estos términos no hay una sociedad viable, no hay eh, una sociedad posible. Entonces, ¿no? que mientras se pide la paz social, se emplean, eh, arm eh, armamento, se emplean fuerzas de seguridad o militares, y no pasa solamente acá en Necochea, en nuestra ciudad, sino que pasa en todo el mundo. Sí, sí, creo que son eh, los datos distintivos de estas sociedades que nos han tocado, eh, a sociedades apasionantes, por otro lado, que nos han tocado en suerte eh, o en desgracia eh, vivir. Pero creo que por eso, insisto, eh, y en esto yo le, le atribuyo una responsabilidad muy importante a nuestras dirigencias y dentro de la cual eh, me incluyo. No eh, no digo no es cierto que esto sea estrictamente la dirigencia política, las dirigencias eh, que están a cargo eh, del Estado, sino que creo que es la dirigencia en general de qué modo no hemos eh, sabido construir eh, diálogos necesarios, eh, participación eh, ciudadana, eh, para eh, tratar los temas eh, más preocupantes y más comunes. ¿De qué modo nos hemos ido abroquelando en la defensa de ciertos intereses individuales? Y tras la defensa de esos intereses individuales legítimos, nos hemos olvidado de los intereses comunes, de los intereses que deben caracterizar a una sociedad. Y me parece que esta es la responsabilidad fundamental de la dirigencia. Haber abandonado este ideal de la vida comunitaria, de la vida en paz, justamente, ¿no es cierto?, eh, y eh, quizás eh, distraernos un poco en, en, en estos temas eh, un poco sectoriales. Así que, eh, Alfredo, eh, yo entiendo viste por eh, paz social eh, necesariamente la búsqueda de la convivencia, la búsqueda eh, de canales, para que nos podamos encontrar entre los diferentes, eh, entre aquellas personas que tenemos diferentes intereses, que pensamos de distinta manera, y que necesariamente tenemos que convivir y que tenemos que coexistir. Creo que, desde mi punto de vista, este es un desafío central en la hora que nos toca vivir. La convivencia, ya, ya entramos en en un campo casi filosófico, cuando hablamos, cuando pensamos en la relación de, con el otro. El otro que se configura a partir de, de infinidad de variables, de, depende de qué lugar se, se plantee, ¿no es cierto? Pensaba cómo convivían con el otro los, las comunidades originarias, Mapuche, por ejemplo, Hace cientos de años, cómo convivía con el otro las civilizaciones antiguas, guerreras, y cómo convive con el otro hoy esta sociedad que está en transición o en medio de un debate entre el individualismo de las políticas neoliberales de los 90 y. Y esta época donde se plantea un respeto y un cuidado por el otro, desde el propio Estado, ¿verdad? Sí, sí, sí eh, realmente es eh, una, una reflexión muy interesante, ¿no es cierto? Eh, yo creo que vos, vos das en, en una clave, eh, en, tu, en tu discurso, que es eh, un poco, bueno, estamos viviendo en muy buena medida las consecuencias eh, de un capitalismo exacerbado, donde evidentemente se privilegian resultados por encima de los individuos eh, y donde eh, el Estado ha sido muy claramente, en términos generales, eh, capturado por, eh, por este discurso eh, donde bueno los individuos, eh, las personas, eh, un poco hemos pasado eh, a un segundo plano, hemos pasado a un segundo lugar. Eh, esto se ve eh, muy claramente en esta diferencia que vos eh, marcás, ¿no es cierto? La, la relación entre los unos y los otros. <ríe> eh, para recordar la, la vieja película de los unos y los otros. Eh, no se ha logrado, este, el Estado no ha sido una herramienta eficaz, no ha sido una herramienta idónea para eh, tratar de acercar estas diferencias, para tratar. Eh, de dejar de visualizarnos en los términos eh, del enemigo que, que nos acecha, de un enemigo que nos acecha, de un enemigo que nos está prometiendo eh, desgracias, y ver de qué modo ¿no es cierto? se pueden lograr esta, estas, estas necesarias conciliaciones. Yo creo que eh, en este aspecto, ¿no es cierto?, el el Estado, en términos generales, no ha cumplido eh, este rol tan importante, ¿no es cierto?, que, que es, de, es de esperar. Eh, se trasluce que vos acordás con la idea de, de un pacto entre los ciudadanos, y eso es viable en este, en este escenario en esta coyuntura actual, en esta Argentina... ...un pacto entre la comunidad, un pacto entre las clases sociales... ...entre los diferentes intereses económicos, sectoriales... Sí, no, evidentemente que no, no, no, es una, no es una tarea eh, demasiado sencilla... ...pero eh, en primer lugar lo que me parece, Alfredo... ...que hay que tratar de deslindar las responsabilidades... Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar la, la convivencia y la coexistencia? Es decir, yo no, no podría atribuir eh, a los sectores, eh, en esta simplificación del análisis, a los sectores eh, de, del contorno, a los ciudadanos que están viviendo en la marginación, ...la responsabilidad de lograr un pacto social. Creo que muy claramente eh, la responsabilidad le corresponde a aquellos que eh, detentan el poder... ...que eh, configuran la sociedad en la cual vivimos. Y a mí me parece que eh, desde estos sectores eh, se tendrá que comenzar a ver en algún momento el fracaso de la receta... Eh, de la receta capitalista de esta receta neoliberal eh, donde nos planteaba las sociedades segmentadas estas sociedades no le están garantizando eh, a quienes detentan el poder la posibilidad de conservar eh, sus eh, privilegios de conservar sus intereses no tienen asegurado eh, digamos eh, su propia seguridad en definitiva y esto creo que necesariamente los tendrá que llevar eh, a quienes tienen las posibilidades eh, reales de configurar eh, nuestro, nuestros modos de vida eh, a, a la búsqueda de otras fórmulas, a buscar fórmulas de entendimiento y comprensión, eh, porque si no, es viable, no es viable la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que eh, esto, ¿no es cierto?, en, en ciudades por ahí un poco más pequeñas como las que vivimos eh, aquí, muy claramente se advierte, nadie se siente seguro, todo el mundo está acechado y amenazado. En estos términos no hay sociedades eh, viables. Se dice que paz social en términos de, de este escenario en el cual vivimos, en términos de lo que entiende la, la burguesía mm. es cuando los más postergados están callados cuando los más humildes cuando los excluidos de la sociedad no protestan ni hacen alzar su voz eh, puede llegar a ser el delito una de las maneras de de alzar la voz justamente de los más postergados? Muy claramente, Alfredo. Esto lo, lo tengo muy claramente visto eh, a través de muchos más años que los que desearía, ya este, prácticamente casi 40 años este, en contacto con la abogacía y muchos años en contacto con el mundo penal, eh, donde claramente se advierte eh, esta... Eh, este conflicto con la ley penal, es decir, que eh, no todo el mundo entra en conflicto con la ley penal. Eh, o dicho en otros términos, eh, los que aquellos a quienes dirigimos y la, nuestra acción y la acción del derecho penal es muy claramente a un sector de la sociedad. Eh, esto está expresando eh, muy, eh, muy claramente, ¿no es cierto?, que hay... Eh, una reacción de una parte de la, de la sociedad contra, eh, contra un orden establecido. Eh, hay una, una reacción de... De, de ciudadanos de ciudadanos este, de, de nuestras eh, ciudades que eh, claramente eh, confrontan eh, con el orden establecido que confrontan con la propiedad fundamentalmente eh, es eh, una suerte de un grito de rebeldía eh, contra eh, aquello que obscenamente a veces se les exhibe y a lo que difícilmente pueden acceder yo creo que un planteo sociológico claramente nos lleva hacia esa dirección, lo cual no implica ni quiere decir que estos ciudadanos, los de los bordes, los de los márgenes de nuestra sociedad, sean los únicos que están en conflicto con la ley penal o con las leyes, por supuesto que, pero sí son a los únicos a los cuales llegamos, muchos, hay muchos otros ciudadanos, del centro, de, de la centralidad de nuestras sociedades, de que eh, cometen muchos delitos pero que eh, tienen el privilegio de que difícilmente se puede llegar a ellos. Pero... Sí, eh, yo claramente eh, aprecio, ¿no es cierto?, de qué manera eh, un estereotipo muy claro de ciudadanos identificados con personas jóvenes, eh, personas de extracto social eh, bajo, eh, que responden a las características del marginado, son los que básicamente, ¿no es cierto?, eh, agreden, eh, con sus actos a otra parte de la sociedad y me parece que es una forma de exteriorizar eh, cierta rebeldía, eh, cierto malestar con el lugar donde viven que evidentemente no los conforma ni logra contenerlos de, de ninguna manera En forma totalmente desorganizada, desestructurada y por sin su ninguna fue. finalidad no, no, no, es este vos, Sí. recuerdo eh, con esto eh, aquellas generaciones cuando se iniciaba la, la Argentina moderna, entre comillas de los viejos anarquistas uh -huh. y socialistas que, bueno hubo ahí en un momento una confluencia entre el delito, entre comillas y, y las ideologías incluso movilizaron la formación, bueno, de, de cambios sociales, de construcciones sociales, porque de ahí nacieron entidades solidarias sí, señor. que aún hoy día siguen estando en las sociedad de fomento, los sí, clubes, de fútbol. Sí sí. sí, sí, el anarquismo, hacia el cual este, yo tengo una particular eh, afinidad ya este, eh, a, esta altura, a esta altura de mi vida. Eh, evidentemente eh, utilizó la confrontación con el, con el orden social como una herramienta política, organizada, estructurada, eh, fuertemente ideologizada. Eh, digamos, bueno, utilizar este, los anarquistas expropiadores, ¿no es cierto? Son claramente una expresión de esto de lo que vos eh, estás planteando. Obviamente, la desestructuración social que ha sufrido nuestra sociedad no permite que estos sectores eh, desplazados, marginados, eh, tengan las herramientas y el contenido como para poder ideologizar lo que les está ocurriendo, que evidentemente lo expresan eh, a través eh, de actos eh, individuales, eh, de actos absolutamente inorgánicos, vandálicos, eh, muchas veces... este indudablemente lesivos para terceras lesivos para terceras personas, pero que bueno, eh, se ha perdido esa cohesión social, eh, la cohesión eh, justamente del partido político, de la organización social, la organización social de base, eh, las juntas vecinales... Eh, la posibilidad eh, de, de este tipo de organizaciones que en otro momento de, de nuestra historia, en nuestra ciudad, yo lo recuerdo muy claramente, bueno, contenían esta rebeldía, prometían eh, una esperanza, prometían la posibilidad de un cambio, bueno, y esto realmente se ha desvanecido en forma total y absoluta es decir, hoy nadie está en condiciones de prometerle eh, a estos eh, vecinos nuestros un futuro mejor esto, no es cierto, es este, una quimera absoluta no se le puede prometer nada porque inclusive estamos eh, hablando desde dos mundos distintos eh, con lenguajes diferentes, con pautas culturales eh, distintas esto yo lo noto eh, muy claramente en el lugar donde yo trabajo, que es un punto neurálgico, un nudo ferroviario donde nos interceptamos permanentemente eh, y bueno, eh, uno ve que realmente muchos eh, muchachitos que ni siquiera saben muy bien qué es lo que está ocurriendo y para qué concurren a un tribunal penal, para qué es lo que pasa y cómo se, va, se les va a resolver la suerte es decir, este, hablamos de, desde mundos diferentes esto es lo, lo cierto y lo concreto el sistema judicial es un mundo ajeno a, a la pobreza ajeno en el sentido de a ver el sistema normativo argentino seguramente ha sido construido a partir de una ideología dominante que es la de las clases pudientes, como ah, se decía sí. antes, sí. quienes imparten justicia, como en tantos órdenes de la vida, también pertenecen a esa misma clase social. Mm. Y los que reciben la, la pena, mm. eh, no son los pudientes, sino justamente los más excluidos de la sociedad. Sí, sí. Totalmente, si son personas absolutamente ajenas. Eh, a, insisto, bueno a nuestros modos, a nuestra cultura a nuestro modo de concebir eh, la, vida, la vida en sociedad el poder judicial eh, muy claramente es eh, el único poder de la república que fue claramente colonizado por una aristocracia que es la aristocracia de los abogados que se mantuvo eh, durante 160 años abroquelada para eh, impedir la participación ciudadana eh, eh, eh, en, eh, este, en, su, en el juzgamiento el, me estoy refiriendo claramente al juicio por jurados creo que, bueno eh, esto ha ido generando eh, un abismo eh, indudable entre el poder judicial y el resto de la ciudadanía y fundamentalmente con esta ciudadanía en el, en el fuero penal eh, con la ciudadanía que son los clientes del, del sistema penal eh, hay un abismo, eh, un abismo cultural, un abismo lingüístico, un abismo político eh, que bueno, aquellos que tenemos algún nivel de conciencia a veces nos lleva a pensar hasta qué punto eh, tenemos la autoridad moral y ética de juzgar eh, a otras personas que se encuentran en las condiciones en las cuales están eh, desde la comodidad de, de nuestros lugares eh, no, no, no hay posibilidad de entendernos, no, no hay posibilidad de establecer canales de comunicación solamente por excepción, por vía de excepción eh, de esta relación puede surgir alguna cuestión útil. Hoy el Poder Judicial eh, y el, el, el Fuero Penal en particular es la clara expresión de la declaración de enemistad de una parte de la sociedad con otra parte de la sociedad, eh, es decir, eh, aquellos a quienes eh, se les ha privado de prácticamente todo lo que tendrían derecho. Aquellos mal llamados vulnerables, sino que son los vulnerados a quienes alguien les retiró los derechos de los cuales deberían ser titulares por la sola eh, situación de ser eh, seres humanos y de ser personas. Eh, estas, ¿no es cierto? son eh, el, el Poder Judicial realmente es la cara visible eh, de un Estado que la única respuesta que les da es la posibilidad eh, de la cárcel, la posibilidad eh, de la prisión, que antes nadie se ocupó de ellos este, y que nos acordamos cuando saltaron un corralón y se llevaron un televisor abajo del brazo. Eh, así que bueno... Eh, es por eso, ¿viste? o sea yo veo esta, esta preocupación, ¿no es cierto?, de que en estos términos, a mí me preocupa, ya no me preocupa tanto por mí a esta altura del partido, me preocupa por mis hijos, me preocupa por mis nietos, me preocupa por el, por el futuro, de que así no hay posibilidad de paz social, no hay posibilidad de convivencia. Eh, ¿Existen en el, en el mundo alguna experiencia en donde el sistema judicial sea un poquito más parecido a la sociedad, al, o sea, en las que se pueda replantear ciertos paradigmas. Te explico. En educación, por ejemplo, hay un replanteo muy fuerte de, de antiguos paradigmas y hoy eh, es un camino en construcción la inclusión educativa. términos prácticos, ya que estamos conversando. Sí, claro. Esa vieja imagen en que un, entraba un docente a un aula y les decía a todos los alumnos, saquen una hoja, y les tomaba a todos la misma prueba y corregía de acuerdo a, a, a, a las respuestas, si eran correctas o no, de las mismas preguntas para todos, hoy en día eso está cuestionado y se trata de avanzar. La construcción hacia otro tipo de pedagogía, uh -huh. donde se tengan en cuenta las trayectorias escolares de cada uno de los alumnos de diferentes tiempos, con diferentes historias, en fin, diferentes problemáticas, diferentes hasta dificultad <risa> de aprendizaje. Digo, si desde el Estado... La educación se está replanteando estas cosas, la justicia se lo está replanteando. ¿Existe en el mundo algún ejemplo que se lo está replanteando? En términos generales eh, hay corrientes, es decir, este, el poder judicial eh, no es, este, un, como se lo ha querido hacer ver, eh, un poder aséptico, técnico eh, y que está eh, descomprometido de los, de los intereses políticos. Eh, en el poder judicial eh, hay eh, corrientes que lo, lo están atravesando, corrientes políticas que están pugnando y están en tensión, eh, modelos eh, diferentes, eh, justamente. Yo no, no estoy en condiciones de poder eh, postular, salvo eh, casos aislados que en otros lugares del mundo eh, se hagan las cosas mejor de como, la, o, como ocurren acá. Seguramente que hay, hay algunos ejemplos eh, interesantes para poder citar, pero lo cierto y lo concreto es que el Poder Judicial eh, quizás es la cara más visible del poder de clase. Eh, es, digamos, eh, en muy buena medida eh, la mano de hierro eh, de las clases eh, Poderosas de las clases dominantes contra los con eh, respecto de los sectores eh, marginales. Así que, eh, no obstante, eh, yo creo que cada día más y, sobre todo, con el recambio generacional, eh, se va eh, tomando conciencia de esta realidad que eh, el trabajo. Eh, que realiza el Poder Judicial no está contribuyendo a tener sociedades mejores, a tener sociedades que nos garanticen justamente la convivencia, la paz social, que muy por el contrario lo que hace el Poder Judicial es profundizar estas diferencias y los antagonismos. Eh, pero te insisto, eh, hay experiencias y también en nuestro país donde se está avanzando desde una idea eh, de concebir al delito como, eh, una, eh, como eh, la transgresión de un individuo ...que desafía al orden social establecido y en, en el cual en consecuencia el Estado necesariamente debe responder... ...porque no puede soportar y tolerar que se lo desafíe, esto es el, esto es el delito... ...a una idea eh, bastante más humanizada de eh, concebir eh, a, estos, a estos problemas como conflictos que son susceptibles de ser eh, remediados y donde necesariamente eh, hay que restituir a los involucrados directos en el conflicto la primera posibilidad eh, de que entre ellos puedan encontrar soluciones eh, para eh, resolver el conflicto. Con esto me estoy refiriendo y te voy a contar después por ahí alguna, alguna experiencia también interesante eh, a los nuevos mecanismos eh, que se están explorando, que no van a ocurrir por generación espontánea, que hay que trabajarlos, que son los mecanismos de la mediación y la conciliación en los cuales eh, yo particularmente eh, deposito toda mi esperanza y mi ilusión de que las cosas puedan ser eh, diferentes, donde eh, realmente poder eh, plantear sitios, eh, lugares, espacios, donde eh, se pueda generar empatía, donde... Mmm, uno y otro puedan colocarse recíprocamente en, en, lo, en el lugar del uno y el otro que creo que es la única forma de encontrar eh, soluciones realmente duraderas y constructivas eh, a los conflictos. Eh, no debe ser tarea sencilla eh, desarrollar un proyecto de mediación o de búsqueda de justicia a partir de la de colocarse en el lugar del otro cuando previamente ocurre un hecho que ha vulnerado alguna, alguna, algún derecho alguna cuestión ligada a la propiedad y sobre todo teniendo en cuenta la, el nivel de compromiso emocional de las partes es difícil que se siente en una misma mesa una víctima eh, y un victimario, entre comillas. ¿no? Sí. ¿No? Eh, esto es relativo, Alfredo. Por eso te decía, esto no ocurre por generación espontánea y hay que trabajarlo. Lo primero, los mecanismos alternativos son voluntarios. Es necesario hacerle ver y demostrarle a las partes involucradas de qué modo el sistema formal de justicia es ineficaz porque es costoso, es tardío, las soluciones que proponen eh, no, no son constructivas ni son edificantes, eh, y esto hay que trabajarlo, hay que, hacer ver, hay que hacerle ver a las partes involucradas y fundamentalmente al afectado, al al afectado, que nadie lo ignora, que ha sido ignorado durante muchos años y fundamentalmente ha sido ignorado y desdeñado por aquellos que hemos defendido los derechos y las garantías y que hemos tenido una visión estereotipada de la víctima como alguien que eh, indefectible y únicamente eh, reclamaba castigo y mano dura. Ciertamente que hay eh, muchas personas que se identifican con esta idea, pero no todos son eh, exactamente lo mismo, ni todos desean eh, las cosas de la misma manera. Te voy a contar eh, un, una experiencia que se ha hecho en Buenos Aires con las madres del dolor, madres del dolor que son los sectores de realmente eh, más duros en exigir y reclamar eh, castigo como una como única solución a los conflictos. Desde una agrupación eh, de hermana, ¿no es cierto?, se las ha invitado a que vengan a la cárcel a ver, ¿no es cierto?, cuál es la situación las personas que están viviendo, cómo viven, y realmente ha sido una experiencia maravillosa ver de qué manera, ¿no es cierto?, eh, al atravesar eh, esta experiencia, quienes reclamaban eh, mano dura, castigo y prisión, eh, en buena medida, ¿no es cierto?, fueron modificando eh, esta visión de, del problema y se pusieron justamente en lugar del otro y, bueno, y advirtieron claramente que, Evidentemente, esta solución no, no puede reparar ni puede solucionar nada, ¿no es cierto? Eh, lo propio, vos fijate, Alfredo, con la imagen estereotipada eh, que hemos sostenido muchos de las víctimas y, y, y los damnificados. Sostenemos comúnmente este, este lugar común de que la gente pide castigo, mano dura y cada vez más penas. Sin embargo, fíjate que en los juicios por jurados que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires cinco o seis juicios por jurado hubo eh, eh, eh, más de la mitad de veredictos de no culpabilidad los ciudadanos puestos frente al conflicto cuando tuvieron que resolver y decidir en casos muy graves que un individuo fuera preso o, o permaneciera en libertad frente a esa responsabilidad eh, optaron, ¿no es cierto?, por la solución de la no culpabilidad, la gente, los ciudadanos y las ciudadanas. Esto, ¿no es cierto?, eh, me hace ver que eh, existe la pos... las posiciones de de la defensa, por ejemplo, en esos casos? Sí, sí, sí, claramente, claramente, ¿no es cierto?, optaron por, eh, la, por la absolución, como vulgarmente se diría, casos de homicidios, eh, de robo con armas, casos eh, muy graves. Hubo seis, eh, seis eh, juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Esto no establece una tendencia, ni, ni mucho menos. Pero de seis juicios hubo cuatro declaraciones de no culpabilidad, cuatro absoluciones a manos de los ciudadanos. Estoy seguro que en casos, porque yo lo he corroborado, en uno de los casos yo hablé con el juez profesional que presidió la audiencia donde los ciudadanos dijeron no culpable, ese juez, no te voy a decir cuál caso era, pero ese juez me dijo a mí, yo hubiera condenado. Yo hubiera condenado, dijo el juez profesional. Lo cual, insisto, ¿no es cierto? Eh, creo que eh, nosotros mismos debemos abandonar a veces ciertos prejuicios que eh, nos impiden eh, por ahí ver la realidad, quizás tal cual es. A veces. Eh, Insisto, desde el mundo de los derechos, del mundo de las garantías, hemos tenido eh, ciertas eh, miradas eh, prejuiciosas, eh, ciertas miradas estereotipadas que eh, nos han impedido explorar otras eh, otras posibilidades. Yo estoy eh, eh, absolutamente convencido que el, el encuentro esta, esta relación impresionante que implicaría el encuentro de agresor y agredido, voluntario para uno y para otro, eh, abriría posibilidades eh, inexploradas, eh, posibilidades incalculables. Hay dos hechos eh, de la realidad de hoy que a mí me han impactado muy profundamente. Eh, ¿A qué punto.? Eh, no Esta realidad estereotipada de la víctima no es tal. Primero, el hecho del comerciante neuquino, eh, el comerciante que es despertado a las 4 y media de la mañana, que habían estallado la vidriera de su comercio y una juguetería y se habían apoderado este, de uh, objetos que había ahí adentro. Se levanta, el comerciante, 4 y media de la mañana, se encuentra con dos chicos de 13 y 14 años con las manos arriba del del coche celular, inmediatamente el comerciante le dice no, déjenlo ir a estos chicos y no solamente eso, les manda a sus domicilios los objetos que se habían llevado, es decir, este, para que lo... decir Bueno, le habían robado unos osos de peluche, tómenlos, ahí los tienen. Es decir, una comprensión eh, diferente. Hoy, un concejal de Comodoro Rivadavia, actualmente eh, que está en este momento en mandato, Hace un año le mataron a su hijo único. No se, nunca se pudo dar con los autores. Este señor que le mataron su hijo único dice en el diario La Jornada de Chubut, yo sé quién los mató y los perdono, no quiero que vayan presos. Yo creo que existe este discurso de la pacificación, y, y regresamos eh, al principio a la necesidad de profundizarlo, de hacer ver que por la vía del discurso del odio y del rencor, eh, solamente profundizamos eh, nuestras heridas, eh, que es factible y es posible pensar en un discurso de eh, ponernos en el lugar del otro, en un discurso de la comprensión, eh, en un discurso eh, de finalmente de, de, de la sanación, de sanar las heridas que nos han provocado otros eh, por la vía de la comprensión, por la vía... Eh, podrás ser un poco cursi, pero bueno, es por la vía del amor, finalmente, ¿no es cierto? Y yo creo que es inevitable que te pregunte, en este punto, si utilizás el mismo criterio para lo ocurrido con la... los delitos cometidos durante la dictadura, por la represión, por los genocidas, por los torturadores, por los apropiadores de niños... Es una pregunta muy difícil, eh, Alfredo. Eh, yo te la voy a responder eh, de un modo utilitario, porque no, hoy por hoy no tengo otra respuesta. En tanto y en cuanto eh, tengamos la cantidad de personas afectadas e involucradas por los delitos comunes que pueblan nuestras cárceles, ...que eh, están tensionando en nuestra sociedad sin solución... ...yo deposito todas mis energías en eso. Una vez que logremos resolver estos problemas... No, ...me ocuparía de los, de los delitos más graves... Eh, ...realmente de los delitos de lesa humanidad. Yo no, eh, no tengo respuesta... ...pero en una generación de ideas de esta índole... Eh, ...creo que las sociedades en el conjunto podrían ser capaces eh, de procesar de un modo di di diferente este tipo de conflictos, los conflictos más graves. Hay eh, una gran diferencia, Julio. Mario, hablabas vos de los delitos cometidos por personas eh, individuales o asociadas, pero hablamos de los delitos cometidos durante la dictadura, hablamos de... Por el, el aparato Estado. del Estado, es el Estado, sí yo lo, lo, comprendo, lo comprendo ciertamente, eh, me resulta por eso muy difícil dar respuesta y, pre, y prefiero por eso ocupar, eh, <coughs> digamos, centralizar la atención en los otros conflictos y el, al, el día que logremos encaminar la conflictividad individual, ocuparnos eh, realmente, y ojalá que nunca nos tuviéramos que ocupar, ocuparnos de este, de este tipo de delitos de los cometidos desde el Estado. Eh, sin embargo, este, yo creo eh, que aún, por, aún resultando, ¿no? yo lo tengo perfectamente en claro, que esto no hay delito común que se pueda asemejar eh, a un delito cometido desde el Estado, utilizando el aparato del Estado, a pesar que nuestros legisladores han logrado convertir a los delitos comunes en más graves que los delitos de lesa humanidad, algunos delitos. Es decir, eh, hoy por hoy... En la legislación eh, nuestra, en nuestra legislación, eh, puede resultar más severamente sancionado eh, un delito común gravísimo que un delito de lesa humanidad. Recordemos que el Tratado de Roma, que es el que eh, trata de los delitos de lesa humanidad, coloca un límite temporal eh, a las penas. Eh, por este tipo de delitos en 30 años de prisión. Sin embargo, en la República Argentina eh, tenemos la posibilidad de aplicar por concurso de delitos hasta 50 años de prisión, por delitos comunes. Lo cual habla, ¿no es cierto?, de este desfasaje eh, de valores. E inclusive eh, en. En los eh, delitos amenazados con pena perpetua, con pena perpetua, se encuentran en peores condiciones que los condenados por, de, por delitos de lesa humanidad. El condenado por delitos de lesa humanidad puede aspirar a libertad condicional a los 30 o antes de los 30 años de prisión. En un homicidio en, de, de la mujer que mató al esposo, calificado por el vínculo, recién puede aspirar a libertad condicional a los 35 años de prisión entonces eh, yo creo que es incomparable evidentemente eh, los, los tipos de delitos como los que vos este, señalás con, lo, con los delitos comunes ¿no? pero eh, traigo, traigo como siempre que se plantea esta cuestión eh, traigo a colación lo que ocurrió en Sudáfrica eh, me parece que bueno, eh, es un ejemplo, yo no, no creo que sea el, el ejemplo perfecto, eh, hay eh, aspectos observables, conozco el tema, eh, el tema de Sudáfrica, lo, lo he leído, pero de qué manera, ¿no es cierto? Bueno, en un momento determinado e inclusive impulsado por aquellas personas que habían sufrido de una forma eh, gravísima, eh, este tipo de delito, los delitos de apartheid, este, concretamente, bueno, eh, pudieron buscarle una solución eh, o una salida a estos conflictos, eh, asumiendo el Estado la responsabilidad de la indemnización, evidentemente la continuidad del Estado y eh, el aporte de las personas que habían eh, agredido a la población contando la verdad de lo ocurrido y expresando el sincero arrepentimiento. Esto fue, bueno, la, la experiencia sudafricana, no son exportables las experiencias, pero, bueno, pueden ser eh, vías a tener en, en consideración. Hace poco hubo una iniciativa de democratización del sistema judicial del Poder Judicial y fue rechazado. E incluso tuvo el empuje del de Papa Francisco. Sí. ¿Qué opinión te mereció la iniciativa y, y lo que ocurrió con eso? No, eh, eh, la, las iniciativas eh, creo que estaban eh, bien intencionadas, bien direccionadas. Eh, atendían a un reclamo concreto y eh, necesario. Yo no sé si los instrumentos que se tomaron eran los mejores. Realmente eh, esto fue aún eh, admitido por los propios sectores que respaldaban la iniciativa oficial que eh, algunos de, de estos proyectos eran observables y que seguramente que había algunas herramientas eh, más positivas para, en, en dirección a la democratización del poder judicial. Eh, Ahora, bueno, una de esas, de esas iniciativas que no formó parte de ese paquete era la reforma del Código Procesal Penal, este, que ahora se ha, se ha logrado afortunadamente y que ciertamente está teniendo enormes resistencias por eh, parte de determinados sectores. Esta es una herramienta verdaderamente idónea y necesaria para democratizar el Poder Judicial, quitarle el enorme poder que tienen los jueces federales y los jueces nacionales, concretamente dueños y señores de la vida y de la fortuna de las personas. Eh, la reforma del Código Procesal Penal de la Nación eh, está eh, en, esta, en esta dirección. ¿Hubiera sido necesario? creo, eh, para acentuar eh, esta política, implementar <coughs> a nivel nacional el juicio por jurados. Creo que no hay herramienta más democratizadora que eh, posibilitar eh, que la ciudadanía participe en la, en la administración de justicia. ¿no? Eh, pero bueno, eh, la democratización del Poder Judicial, la democratización de... El Estado en general, es, son, es un proceso, son procesos que hay que ir eh, transitándolos, que vamos a ir alcanzando eh, determinadas metas y cuando las alcancemos van a haber otras nuevas, de esto se trata, procesos, eh, procesos políticos, ¿no es cierto?, en definitiva. El Poder Ejecutivo se somete a elecciones, el Poder Legislativo se somete a elecciones, el Poder Judicial no. ¿Cómo es posible construir una república en democracia cuando uno de los tres poderes no es posible sí. ser sometido a la voluntad sí. de la población? Sí, sí, sí, sí. yo estoy, estoy de acuerdo con la caracterización. Arrancamos la charla hablando, eh, yo tengo, y esto me genera a veces muchas ripideces con colegas, eh, cuando digo que el poder judicial fue un poder colonizado, este, muy claramente por una aristocracia, que es la aristocracia de la de abogacía. La eh, ...que no se limitó la aristocracia de la abogacía... Eh, ...a colonizar un poder... ...sino que eh, delineó y perfiló un país... ...este es un país hecho a imagen y semejanza de los abogados... ...los abogados eh, hemos eh, diseñado eh, las instituciones eh, de nuestro país... Eh, ...en la democracia recuperada los últimos 30 años... Todos los presidentes y presidentas han sido abogados. Eh, está claramente identificado con la imagen del diputado, del senador, que hoy por hoy capaz que esto no es tanto, pero que eran eh, normalmente abogados. Eh, y bueno, y yo creo que eh, los abogados hemos sido una categoría muy egoísta eh, con el resto de la sociedad. Eh, si hiciéramos una introspección, eh, un examen del modo en que nos hemos relacionado con el resto, eh, creo que el balance es absolutamente deficitario. No hemos contribuido genéricamente, con toda la injusticia que puede implicar una generalización, pero no hemos contribuido justamente a la paz social, no hemos contribuido a la convivencia, eh, muy por el contrario, eh, creo que los abogados eh, hemos vivido de la confrontación, hemos vivido del conflicto y en muy buena medida eh, lo sostenemos y lo, y lo alimentamos al conflicto. Eh, hay una cultura eh, por parte de la abogacía eh, que está eh, muy claramente orientada en esta, en esta dirección. Una cultura que inclusive eh, se vincula con la dificultad de relacionarse con el resto de la sociedad. Eh, existen enormes eh, dificultades para relacionarse. el abogado muy claramente se diferencia del resto de los ciudadanos por su forma de vestir eh, por los vehículos que tiene en general por las eh, viviendas de que, donde habita eh, y por el modo de hablar eh, hay eh, enorme dificultad eh, de la abogacía para hacerse entender con el resto de los ciudadanos. Hablamos en idiomas este, eh, diferentes, ni que hablar cuando el abogado se pone a escribir. Eh, basta ver la mayoría de las eh, sentencias, de las resoluciones judiciales en eh, lenguajes absolutamente ininteligibles, eh, plagadas este, de latinazgos eh, de citas que no sabemos a qué es lo que se refieren. Esto forma, me parece, un poco parte de esta cultura y de este bagaje eh, de la de abogacía la que eh, yo creo que en el balance no ha contribuido, de, eh, eh, no ha contribuido a la consolidación de un país eh, democrático, de un país eh, inclusivo de un país, ¿no es cierto?, este, donde existan eh, igualdad de oportunidades. Me parece que la abogacía en muy buena medida eh, ha contribuido a perpetuar estas eh, divisiones y estas diferencias que, que tenemos en nuestra Pensaba sociedad. Estaba en la profesión de los abogados, así si creo ya cerramos, mm. ¿no? eh, acostumbrados o formados para litigar, para lidiar con el otro. Mm y en cierta manera también formado en la negociación pero también la diferencia con otros profesionales como es un médico uh -huh. formado para curar una enfermedad un arquitecto, un arquitecto para o construir o un ingeniero que analiza y desmenuza toda una, una situación para poder construir ¿cierto? Sí. el detalle sí. quizás nos no faltaría un poco más de eso Sí, sí, sí, eso me parece que es muy claramente este, de qué modo. Eh, y vos fijate que inclusive, bueno... Este, planifica, una, un, ingeniero, ¿eh? un ingeniero planifica. Exactamente, planifica, eh, mira el futuro, ¿no es cierto?, este, tratar de ver eh, una sociedad del futuro... Eh, los abogados estamos anclados en lo que ocurrió, estamos eh, anclados en el pasado, estamos ancla encorsetados en determinadas estructuras que nos impiden eh, poder eh, imaginarnos eh, otras posibilidades, eh, esta cultura pleitera a la, a la cual vos este, hacías eh, alusión. Eh, y bueno... Yo creo que esto es un problema que ya viene desde, las, desde la formación que, que recibimos, una formación eh, muy clasista, una formación eh, orientada a la, al mantenimiento de un orden, a la conservación de un orden que representa justamente el orden legal que se nos hace ver a los estudiantes de la abogacía como algo casi natural. Es decir, la ley ahí está, ¿no es cierto?, como un hecho de la naturaleza al cual debemos respeto. Y difícilmente se le inculca o se le hace ver al estudiante que la ley es una manifestación política, claramente una manifestación política, normalmente una expresión este, de, de, de esta correlación de fuerzas este, que existe en nuestra sociedad, que es una manifestación de poder, finalmente, eh, la ley. Eh, así que, bueno, en estos términos, ¿no es cierto?, eh, yo soy eh, muy crítico, ¿no es cierto?, de la, de la abogacía, si bien, eh, si volvieran a ser, probablemente volvería a ser abogado, le debo todo a, a esta profesión, que por supuesto la, la amo, ¿no es cierto?, pero eh, el amor es lo que eh, a uno lo lleva a ser este, muy crítico y muy, muy autocrítico, ¿no es cierto?, con, como con todas las cosas que uno ama, en definitiva, ¿no? ¿Fuiste docente una vez? Eh, muy ocasionalmente eh, no, no, no es mi, mi gran pasión la, la docencia mi, mi, eh, siento fundamentalmente que eh, eh, digamos, eh, a veces no por un lado capaz que no tengo la paciencia sobre todo ya más entrado en años para la, para la docencia pero por ahí tengo otras urgencias eh, tengo otras urgencias que pasan eh, hoy por hoy, es eh, justamente por tratar de mm, eh, articular eh, entre las personas que tenemos eh, un parecido modo de ver la realidad. He trabajado muy fuerte en los últimos 10 años eh, formando una ONG, que es la, con la cual este, pertenezco, que ha crecido muchísimo, que tiene una presencia muy fuerte y eso me ha absorbido eh, realmente todas las energías hoy estoy, en, hoy estoy prácticamente de, dando un paso al costado en, mi, en, mi, en la ONG que contribuye a, a formar pero bueno, esto me ha eh, participo, me invitan permanentemente tengo la suerte de, de muchísimos lugares este, a, a charlar a relacionarme a vincularme, pero no como un acto, digamos este como un acto constante y permanente de la docencia que le tengo muchísimo respeto. ¿Estamos por ahí? Sí, sí, <risa> bueno. Ojalá que pueda.